Muy buenas a todos, gente de YouTube, bienvenidos al canal de Xydimers Pro, el, el mismo que les está hablando ahora. Este, serán bienvenidos otra vez a un nuevo video, este, de Mortal Kombat 11 Aftermath Ultimate. La razón de por qué dije ese nombre es que el juego es de Aftermath, pero después de una actualización nos pasamos a Ultimate, que es la última edición de Mortal Kombat. Así es. Teniendo también ya a los personajes de los últimos tres que sacaron. Al igual que los skins y todo eso. Bueno, pues estaremos. Comienzo a la historia de Mortal Kombat 11, episodio 1. Y... Conoceremos más. Acerca de Mortal Kombat 11. Como verán. Aquí tenemos las dos partes de las... Este, de las historias. Mortal Kombat 11 y Mortal Kombat Aftermath. Tenemos primero la parte 1. Y después iniciaremos también próximamente cuando queremos la primera parte. La historia de Aftermath. Chapter one. Next ok, primer episodio. Claro. A ver, justo es la historia. Ok. Demos inicio a esto. Bueno, bro. Bueno, One games presenta... Netherrealm Studios... Productions... ¿Vale? ¿Qué uh, haces? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Por qué te chinook? ¡Es eh, Qué que acepto, Shinnok. Es que la piedad se desperdicia en quienes contaminan la tierra. Destruiré a nuestros enemigos antes de que ellos lo hagan. Empezando contigo. ¿Cómo, Raiden? Ni tú puedes con un dios antiguo. Dinos peores que la muerte. ¿No matará? Uh. Oh. Ah, ¿A dónde lleva su cabeza? y sí, con vida Te Entregaré a Lucan y a tus espirros del infierno Serás una advertencia Un emblema de mi ira De nuevo, el dios del trueno dañó el equilibrio de la historia. Pero comprende que el arco del universo se dobla a mi voluntad. Pero es solo ¿Qué? cuestión de tiempo. ¿Qué? Descansen. Por 25 años, las fuerzas especiales han sido protectoras de la Tierra. Repelimos a Shao Kahn. Derrotamos a Shinnok. Pero ninguna victoria ha sido sencilla. Hace poco el comandante Jackson Briggs fue dado de baja con honores. Sus heridas físicas y psicológicas no le permitieron seguir en servicio. Honramos al padre de Jackie. Y también honramos su sacrificio al hacer lo que él haría. Defender a la tierra. Sargento Cage. Al frente. Su liderazgo y conocimiento le consiguieron un ascenso. A comandante. Pero no es ningún favor familiar. Según la tradición... Aún debe pasar una última prueba Voy a patearle el culo al jefe, señora ¡Su culo, señora! <risa> Muy bien, sargento Veamos si puede vencerme Bien Empezaremos primero uh. Primero, ¿qué dice? Vamos, pues La pregunta ya me ha entrenado, entonces pues Uh, la Sony no ha cambiado nada, eh. Ni su hija. Bueno. Oye, ¿qué pasa con el ¿No está haciendo nada? ¡Ayúdeme, Draiggy! Bueno, nada más, juguetes ¿Cómo vas? Uh, me agarré de arriba, me agarré de arriba no te dejé ganar, no te dejé ganar, Ahí está Ah, no puede ser <ríe> Oh No, no, no, no, eso no Ayuda de algo. Comandante, <ríe> ¿qué? Reportándose al deber. Ok. Felicidades, comandante. Ah, ¡Qué bonito! Vamos, papá. ¿De verdad te tienes que ir? Tienes tu deber, comandante. Yo el mío. Protagonizar otra secuela de Mimo Ninja no es deber. <risa> Tengo que darte las cosas a las que estás acostumbrada. Cielos, chicos, estoy aquí. ¡Guau, guau, guau! Oh, oh. General Blade, Cassandra Cage. ¿Qué pasa, Raiden? El infierno. Ok. Infierno. Deberíamos hablar. Quizás haya una explicación. Luca y Kikitana fueron amigos. Pero están contaminados con la maldad de Shinnok. Ya no son los campeones que conocimos. Debemos atacarlos ahora. Ya era hora de llevarles la pelea. ¿Cuál es el objetivo? En las profundidades del castillo de Luca y Kikitana está la Catedral de Shinnok. Su asiento de poder. Destrúyela y su ejército de no muertos caerá. Así eliminarás la amenaza sobre la tierra. ¿No son tus poderes más débiles en el infierno? Sí, pero tendré suficiente poder para ocupar el ejército de no muertos. Eso nos dará tiempo para colarnos en la catedral. Destruirla. Nos atraparon aquí. No hay salida. Para salvar a la tierra, debemos estar dispuestos al sacrificio. Ah, ya pasaron dos años de tu renovación gris y áspera que solo habla de sacrificio. No tienes familia que perder. Conozco la pérdida, Johnny Cage. Raiden tiene razón, Johnny. No estamos listos para otra guerra. Hay que eliminar el ejército del infierno antes de que Lucan lo traiga. lo pongo que algo bastante interesante, así que... infierno... en posición. Espero que Raiden haya planeado una distracción. viene! Eh! ¡Retírense! ¡O sientan la ira del protector de la Tierra! supongo Oh, sí. viene más. <laughs> me cortó la cabeza. Cabal, y al lado Jave, supongo. Si Raiden llega hasta aquí, elimínenlo. No. ¿Esa víctima quemada es Cabal? ¿No era el uno de los matones de Keino. Que las cicatrices no te engañen. Es rápido. Acábalo, a, L y a Jade. Yo iré abajo y pondré el C4. Entendido. Uh, cuidado. Muévase, hay cargas en las columnas. Pero se pone más interesante. <risa> Eres una copia de tu madre. Pues te daré ¿Qué? una paliza en su nombre cabal. Wow, está la cabeza de Shinok en el fondo. ¡Oh! ¡Oh! No puedo parar de ver la cabeza, eh. Uh, uh, uh, uh. Pero ahora que tiene fatal golpe. Ahora fue. Uh. Con eso debe doler más... Ya casi lo tengo, ya casi lo tengo. Si me aquí me rechazo aquí a... Aquí. Uh, perfecto. Jacky, tan rápido como corres. Jackie, ¿dónde está Jay? Se fue. Fue a buscar ayuda, seguro. General, ¿cómo vamos? Diez minutos. Las columnas de apoyo están más lejos de lo que pensé. ¿Una mano? Negativo. Cuídenos la espalda. ¿Diez minutos? Tenemos que irnos en cinco. Más no problema. Bueno, pues ya tenemos problemas. Tenemos C4 extra, ¿no? Sí, ¿por qué? Consigamos tiempo. ¡Eh! Hey. Ahora toma. La Tierra capturó el Templo de los Huesos. ¡Pero Raiden! ¡Es una distracción! Yes, ahorita se dieron cuenta, ¿eh? Lista y cargada. ¡Vamos oh, de oh. ¡Dale! ¡Con las sillas! A bueno, mejor con las balas no Más a De los muertos Aún recuerdo Nuestro último encuentro en el Ah, te hechizo el su máscara ¿Cómo están tus cicatrices? Uh, eso sí duele, hermano Al salir de su máscara Sí, claro que sí Me, tú no me agarras Tú no tienes derecho a agarrarme <ríe> ¡Aguanten! ¡Aguanten! está! ¡Y! ¡La tenía preparada! ¡Pum! ¡No, ¡Ah, toma Salvaje. ¡Obvio! Estás está poniendo muy salvaje! Oh... ¡pum! ¡Muerta! ¡Muévase! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Dónde me el de pliar? Vamos contra él Esperemos ¡Wow! Oh, bueno. ¿En serio puede ser eso? Por ella, recibo por ella. Está atrapada, Cassandra Cage. Vámonos. Cuánto ha caído el elegido? Drayden tiene razón. Sea lo que sea que hizo Shinok, ya no tienes remedio. Fight. Wow, eso ha sido el yo, hermano. La no, cancelada, pero este sí, le di con la patada. ¿Eso es legal? Vámonos, pues. Ah, oh, también tengo mis propios puños. Y juguetes. Uh. Casi, casi, casi. No sé qué me iba a dar. Oh, me lo aplicó. Aquí no morimos. A ver si no morimos. Uh. Uh. uh. Así es. Oh, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, me iba lo me bueno, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ta. no, no, no, no, no, a vengar no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ¡Mierda! Exacto. General, me escucha. General, mamá. Oh no. Aquí estoy, Cas. te lo sacaremos de ahí. Murieron, Cas. No voy a lograrlo. No ¿Qué? me digas no eso. No te voy a dejar. una orden no. Es tu deber. no no no no no no no no no no no no mío es terminar la misión. Mamá, no, no no voy a poner chía. Te amo, casa. no no a chillar. no amo, no no no Espera, no Besa a no padre por está mm. mm, Inicio la secuencia de detonación. ¡Anúlala, Jackie! No se puede. ¡Comandante! Tenemos orden de evacuar. vieron varios, eh. No, y las sonias. Vamos a hacer un escapador Gorrede. Uy, llegaron copias. todos tengamos la misma suerte. No acabas de decir eso. Gracias al cielo que volvieron. ¿Cómo estuvo la misión? No. se pone muy sentimental modo sentimental triste xd como una valiente guerrera la verdad sin el poder de la catedral estamos solos somos vulnerables. ¿El nombre de no? ¿Quién eres? Oh, no. ¿Un dios antiguo de Raiden? ¿Vienes a burlarte? No, Kitana. Soy mucho más. Observa. Le llevan. Acaba de construir otra vez el castillo. Y eso que ya lo destruyeron! ¿Qué clase de poder es este? Soy Crónica, guardiana del tiempo. El diablo ¡Tiene que ser mujer. Las mujeres no tienen mejores poderes que los hombres. XD. Acciones de Raiden enturbiaron la perfección de mi trabajo. Ustedes nos han sentido el dolor de cerca. ¿Qué puede hacerse? El pasado es el pasado, no es así. No tiene que ser así. Quiero regresar el tiempo a su origen y reiniciar la historia. Pero incluso con mi poder, no puedo crear una nueva era yo sola. Vale. ¿En qué será diferente esta nueva era? En muchos aspectos Lo más importante Es que no habrá Raiden ¿Espera, qué? ¿Cómo comenzamos?